Soy Jehuá, llamó lo que hoy pea, hoy que peju hay te con como estoy pepe, por no llepe a. Hendoan de coser, queijos haré montar, carapé buena y puraje peo destino hacer laico barojor, anietela y se va Ay pende porque soy un arribeño, soy amigo y un bohemio, pura de aguaje. Ay por amacé, a la flor cara pehueña, su mirada hechicera se lo de en tejecer. Un hay pues por el juro se puede te, Y por amas, ya, ya, por un tron en lava, oye, ya. Y andé juntado, reí de un día a otro día. Se pintó, me lleva a Ari, se coge, me coge. Ya no me toño a ah, Ari, ah, ni un sueño vaya a que... tener. Mapoto está de edad apenas veinte, hace seis años está de entender paseja, eh. Mando vale a Karakul y allá por mi va vale, maye bebe oroja el júbilo. te ir a checo poeta errante, a ceguita será fe. Algún día en el a el jepe de ángam me posee lo perjudicarán huel, en el y na Quisiera y si eres yo ya, quisiera yo darte mi vida en ya me eres hija y jamón, es muñequita cuna de ternura, me yu priva y te me maran tú. Es maravilla sin partida dura, me daño tu y samora y Corazón cautivará no Soy uno de ellos que la enhorabuena se llora Después me exclamó Yo no soy cantor, tampoco poeta Aquí hay donde se ve a coraje belleza humana, durada, Si lo da se Camo y coja no hacemos de ver En el paraíso de Adonosa no construyerán por mora y po' Para concluir esta pobre estrofa, de mi también se rubia yucu eh, En mi corazón llora pasión loca, se yucata Tama no me hace Tal vez no me merece Dame esa casete Lejos de mí, en otro azaher. Si Ese corazón yo Este destino incierto No hay gusto, me entiendo Mi única ilusión. Estoy llegando a tu rancho y el silencio es un presagio. El sendero se ha borrado, todo es desilusión. Tan solo tengo el recuerdo de tu promesa, esa noche. Entre lágrimas decías, por siempre te esperaré ¿Dónde te fuiste? No sé, nadie sabe tu destino Y yo como un peregrino, seguiré buscándote Alegría de la realidad Tan solo tengo el recuerdo De tu promesa esa noche Entre lágrimas decías Por siempre te esperaré Donde te fuiste no sé Nadie sabe tu destino Y yo como peregrino Seguiré buscándote Te procura y me va, serendo mía y pota y te A esa maico va a ser, a sufrir tu ausencia De cariño a jeca y te va a tener un nuevo ya Recuerdo se me bien guardado Si era hijo a mi heredo, la en abacuel Yo habito jugué moco y ver. que ahí comía en aquellos tiempos No hay, hay co a pensar ser seres ya va a No se sé mala suerte, si es destino y marcado, hay cómo anda desdichado, si año mi mes, y el entero a base, no hay que tú ya remediado, apuesta ahí con olvidado, donde de se gote. Ella humilla, sabe antes. Si es fiel amante, fieles se consola. Días y noches o clamar, ese corazón veré gente. Ahí hay compara para siempre, verá y de ya. Y de bebé con alma, pa' e' pareja a rota, a' que' poder e' de ver. E' y e' i'me de dié, e' n'y animata' i'me Pa' senor o' moticene, me di de tamahui e' El gato de yogo, un a a mora y suerte, se no rompo a perder y se ni un sentido en por ahí, con una puja, me va a arecoba ande un mireño a tuva, se pongo y pesta y poca Mi vida, la pensa ya y poco más quebrantado y bojamar no a apetente topar no y ande yo y ju para siempre porque ya está tranquilamente y suerte me matan de gozar Tendera hijo papel, voluntad se demorará de mal amor con calucho, apeizando no hay por ahí, hay por amor ya hija per, a seguirte otro papel de la cera y por retirar retira a mala esperanza. Señe en, eh, se presencia para ante hombre. A mi ve a con el otro afortunado en el corazón y Tama te hoy coja, querés cambiar y ir a montar. En el camacén hay por obra la paciencia. O a la andaica tuve imán, ya yo perdí tamante. coana a resolver, y agua gemita, rujame, a lo invita de la la hace derechos al. Ya que dejaron a tiempo, de curia en ella y potable. Tresido yo al destino Ourea oh y Soyapó Y ande yo el Homo Llevándote de mi lado Yo vivo desconsolado Ese viven mejor Tú fuiste en este mundo Lo más grande de mi vida mujer que yo creía se dura mal, no me ve. Nendiga yo, Joba, la gloria más deseada. Cohaga y con su web me a y Y se manto ya se el sabor de un engaño que ya me tiene llorando ayúdame, y consuelo oral. adiós mi estrella lejana adiós mi dicha perdida pedazo del alma mía de huma base de huir. y a Déjenme mí mis clamores y lamentos Haré yo a sufrimiento y que la paz se le huir. Ve yo que te va más el lugar, we pa' y menos. No me voy a bañar penderera, vez Se salveja o paro piete o ni me me El que no frente mauro otro a la mamá a la mamá y tanto y punto orejo paite agua la herma y tema a yo josé De te tema se me vive apenas un teñan de aba todos todos los hijos de la motiva en la enmada pero a los ya yo a enjucañan de y a los demás ya doloreí más las deseos a la viña de mi gañón que a no me ve I'm gonna hoy ya se limita Desde aquel día, tanto sufrí, solo sin ti Ya sin tu caricia, sin esperanza, lejos de ti Por lo que sabemos, nunca debo es de buscar, ni perecebo, ni volteo regal Quiero saludar, siempre digo pero a todo el país te de contestar Por lo que sabemos, vamos para el juego, vamos para que la sandereta, la bajando de Paco, la para Se triste duro que sabe y no te falta más se vende pico más el le mejor a caer no se de comer y no utilizaba más de le a me añase nivel Pesa vengo, y haré llevo el que le llevo, y antes y cobre, no seré cobre, ya hemos de hacer más de pari, no más, ella puma, eh. pero que saben, te llevo el querida, tu hija coherida, corazón, yo puedo, te cabré a ver más, me ponen en hueve, sepárgase el que me oí, entonces yo puedo. Segewi de ñe cambiama. Otro tema clavelina. Oje, tú tan de pote. Hay por humo, hay pose. Prende todo lo que quiere. Eime sewi otro y quiere. De ñe muamo ese, we. La jaiza y te se mandó abrazar de rey por la jaiza, jaiza pa mi princesa, ya pañando yo ni ve. Ese más ve, paje mi lleve tan bebe. Los hay huete oye pe, namo guapu y se yeje. A ver acá tú josé, y allá iré tranquilamente. Hay caturo para siempre, ve sea resolver.